Vamos adelante. Bueno, Víctor, hay algo que nosotros tenemos que comentar el día de hoy. Y cuando hablamos de los idiomas y cuando hablamos del día de ayer que se, se había introducido en la Cámara de Diputados eh, la, la, la, una ley donde se, va, se iba a aprobar eh, o pretenden eh, aprobar tener una segunda lengua eh, como materna, como lengua... Eh, oficial y eh, después o el día de hoy eh, mi comentario parece que, que toma un poquito más de fuerza porque Víctor te voy a decir que en el país el, el año que, final, que finalizó recientemente eh, se realizaron alrededor de unos 111.472 partos de los cuales eh, 80.768 fueron dominicanos y 30.332 eh, haitianos, haitianas, y eh, de otras nacionalidades, unos 382. ¿Qué te quiere decir? Que estamos hablando que más del 27% de los nacimientos en República Dominicana, en sentido general, en toda la geografía, son de origen haitiano. Con esto no es un comentario ni racista, ni un comentario de segregación, sino un comentario a reflexión. Entonces, eh, una, eh, como médico no soy, no debo ni hablar de, de la asistencia médica porque es obligatoria de parte mía como formación médica. Ahora bien, hay una nación que tiene reglas, que tiene leyes, leyes emigratorias, leyes de todo tipo, una nación que es pobre, una nación que si, muchos podrían compararte, bueno, pero la frontera norteamericana también dejan pasar, hay personas que salen, vienen de, eh, tienen visa y se van y, y dan a luz en los Estados Unidos. Ok, pero estamos hablando de Estados Unidos, una nación poderosa, una nación de primer nivel, una nación, una, una, una nación de, de recursos de de económicos casi ilimitados. Pero estamos hablando de una nación tercermundista, platanera, que, tiene, que, que a, apenas puede darle los, los, un, un, un aliento en, el, en lo que es la asistencia de salud, donde la salud pública dominicana aún con cualquier cosa se desgarra. ¿eh? Entonces tenemos que la, los recursos asignados para la, la, para la población, porque no es un secreto para nadie, ...que una nación primero protege a sus, a sus ciudadanos... ...y, y después lo que, lo que esté a su alcance... ...para ayudar a los demás como, como humanidad... ...como un sentido humano cristiano... ...ahora bien... ...eso tiene que tener un control... ...estamos hablando que eso tiene que tener un control... ...porque si es que residen en este país... ...y le toca dar a luz en este país... ...perfecto Víctor... ...pero no es un secreto para nadie que esas parturientas las cargan en vehículos desde Haití a los centros de salud, principalmente centros de salud fronterizo del Cibao, eh, del Cibao completo. Donde, oye, la, en la gran mayoría de estos centros del Cibao y fronterizo, el 61% de todos los partos son de origen haitiano. Vuelvo y repito, no es un comentario racista, no es un comentario de segregación. Es un comentario donde las autoridades obligatoriamente tienen que poner cartas en el asunto porque esto podría ser un, un, una, una, un negocio un negocio que solamente perjudica al pueblo dominicano o simplemente eh, eh, para que ya no tengamos ese problema de estar sacando papeles porque ya tenemos 30.000 nuevos dominicanos de origen haitiano de, de, ya, porque si nacieron aquí, les sale su hasta de nacimiento de aquí le sale todo. Es dominicano. ¿Mm? Entonces, de esta forma se está haciendo una migración en el vientre. No hay una migración de vientres. Pero ¿qué está detrás de eso? Es que hay que investigar, es que hay que analizar. La salud del pueblo dominicano es primero lamentablemente hay que pensar, se oye egoísta, pero recuerden que quien paga sus impuestos, el que, el que ciudadano dominicano, tiene que recibir sus atenciones médicas, y no ser desplazado por, por como estoy, estoy hablando como dominicano, como médico yo tengo que dar la asistencia que tengo que dar a, a cualquiera, yo no tengo que ver ni la nacionalidad, ni color, ni sexo, ni raza, porque soy médico, si me viene completa, tengo que hacer el, tengo que hacer el parto, Debo hacer el pacto. Manera... Ahora, la razón de que esa mujer llegó completa o llegó embarazada en un, en un último mes a territorio dominicano y para que le hagan su pacto en la República Dominicana y sea, y sea, domin, y sea dominicano ese, ese ese niño, hay que ver qué ha pasado antes de llegar a la sala de parto para que esto, para que esto esté pasando en este país. Me luce que no es un asunto de humedad, sino que hay, hay un negocio plantado en este en ese sentido y nosotros con una, con una salud deteriorada con un sistema de salud deteriorado no podemos darle la asistencia a, a, a, a, a los dominicanos entonces no podemos los recursos tampoco invertirlo también en los demás sin ser egoísta, sino simplemente yo tengo que obligatoriamente eh, cerrar mi techo no puedo quitar las, la teja de mi techo para mojarme para ponerlo a otro eso es, eso es imposible, eso no puede ser entonces es bueno que se analice, es bueno que nos sentemos en la mesa de negociación, que nos quitemos las caretas y nos quitemos la hipocresía que tenemos los, los periodistas los, los que trabajamos en, el, en, el, en los medios de comunicación los funcionarios los defensores pro los defensores que, que, que tienen eh, unas eh, sendos eh, eh, facilidades para que este tema sea tocado y de una manera u otra, eh, cada vez que se toca en, en, en, en, en reuniones internacionales, la cera solamente la dignidad del pueblo dominicano y la, la soberanía del pueblo dominicano con la intervención que hacen, porque siempre nosotros vamos a ser los malos de las películas. República Dominicana es el, a nivel internacional es el racista, es el malo de la película. Sin embargo, mira, albergamos 30, 30 mil, 30 mil parturientas haitianas con el servicio médico que, nosotros, que cualquier dominicano recibe idéntico. Lo hizo Canadá, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Francia, lo hizo todos esos países que en un momento dado acaban en los foros internacionales con la República Dominicana no, es que nosotros como país pobre, como país tercermundista, no nos podemos eh, eh, echar a cargo o no, no no podemos no podemos mantener otro país con la misma o igual necesidad que nosotros. Entonces, eso es lo que yo quiero, que se que haya una investigación y que se sensibilice que se. Eso hay que controlarlo. Hay que controlarlo. Si, nosotros, si nosotros no, no podemos dar un servicio de salud a la población dominicana no podemos hacerlo al, al, al vecino país de Haití así que